Y de inmediato ya comenzamos nuestra tarea en un contacto directo con el ministro de Economía. Está gentilmente don José Luis Parada en comunicación con Panamericana. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a hacerle una serie de preguntas, por favor, para que pueda aclararnos lo que todavía mucha gente no, no, no conoce con eh, precisión y, y para que pueda nuestra audiencia saber cómo tiene que proceder. Inicialmente le damos la bienvenida, el señor ministro, seguramente este es un momento muy difícil, no, porque no solamente hay que ver el tema de salud, sino también hay que ver el tema de la economía, porque sin duda el aspecto socioeconómico es fundamental cuando se toma una medida que está bien, y todos la aplauden, que tiene una radicalidad, porque la gente si no, no va a cumplir, y vamos a... Eh, más bien provocar que se expanda la epidemia. Y por eso todos aplauden esta medida, muy bien, bien recibida. Pero el tema económico también habrá que resolverlo. ¿Qué aspecto cree usted, ministro, que habría que explicar que eh, según ustedes mismos en la evaluación que hacen tras el endurecimiento de las medidas adoptadas, eh, amerita, corresponde, brindar una explicación a la audiencia de Panamericana? ¿Cómo está, ministro José Luis Parada? Muy buenos días, le escucho el país y el mundo. Adelante, por favor. Juan José, muchas gracias a Panamericana, un saludo al país y el mundo. Lo primero que tenemos que establecer es que no hay una restricción que solo sean de 18 a 65 años del tema de la circulación. Puede circular cualquier persona que se sienta capaz de circular, o sea, con todos los medios. Esto de los 18 a 65 años viene para aquellas personas eh, ya sea jubilados o rentistas que tienen que ir a cobrar y que para que no vayan a cobrar hemos hecho un sistema excepcional de cobranza en la cual esta persona puede una carta y con su huella digital o firma original más su carnet original puede delegar a un hijo, a una hija a un nieto, a una nieta a un sobrino, una sobrina y que vaya al banco a cobrar lo que es, ya sea su renta dignidad, o ya sea su jubilación. Entonces, la restricción de 18 a 65 años es de las personas que pueden cobrar aquellas jubiladas y rentistas que no se puedan mover. El que se pueda mover de acuerdo a su carnet, de a la terminación de su carnet, se mueve perfectamente. Una persona de 80 años y si se siente con la fuerza, porque hay personas que van a caminar, salen a hacer compras, en el día que le toca, sale a hacer su compra. No hay necesidad, no hay esa restricción. El que pueda movilizarse, se moviliza. De 18 a 65 es solamente en una delegación para pago para que quede especificado. Y claro, todo el mundo puede moverse de acuerdo a su día de carnet. Si una persona de 75 años va a ir a comprar algo, va directamente. Estas medidas, pasando a otro tema, estas medidas también excepcionales que tomamos es porque hay una restricción de horario del sistema financiero de 8 a 12, pero que ya ha estado funcionando. Aquí lo que corresponde, y para tranquilidad de la gente, estamos llamando a la reflexión y a la calma, porque se van a pagar los sueldos y salarios porque coincide con esta declaratoria de emergencia sanitaria coincide también con el pago de sueldos y salarios entonces desde el lunes bueno, hoy día ya empezamos con lo que son los puntos y desde el lunes pagamos todo lo que son sueldos y salarios también a jubilados, de antistas y al sector público a partir del COS como está programado originalmente no hay ningún cambio, entonces están garantizados los recursos que van a pagar los sueldos y salarios. Recomendamos sí que si se ve mucha aglomeración, posiblemente tratar de no tener aglomeraciones. Pero ya están funcionando el sistema financiero, está haciendo un buen trabajo, el Banco Unión también tiene las agencias determinadas. Seguramente lo que único que vamos a hacer ahora, que tiene que hacer la población, es tener más calma los sueldos y salarios están garantizados, a tarde un día más en cobrar una cosa de esa, si puede haber aglomeración, pero lo que estamos evitando es aglomeraciones en las agencias que Así que para tranquilidad, los bancos están funcionando, los recursos están garantizados y los sueldos salarios se pagan tal cual se pagaron en época, en años anteriores y meses anteriores. Lo único que al haber menos agencias seguramente hay que evitar la aglomeración. Por otro lado, lo que se está buscando en este momento también es que para aquellas personas que no pueden asistir y que se está pagando, como si por ejemplo rentabilidad y el tema de jubilados, lógicamente se van a seguir manteniendo. Seguramente va a haber una reprogramación que se pueda dar, pero igual se va a seguir. Pagando de acuerdo a lo que estaba establecido por lo tanto todo el sistema financiero siendo salarios, va a continuar de la misma manera teniendo un de fácil por otro lado esta restricción es bueno aclarar de que se está manteniendo toda la cadena productiva o sea que van a estar abastecidos mercados están, van a estar abastecidos también los mercados y aquí ya ayer, antes de ayer, que yo he salido a ver supermercados en algunos lugares, ya la gente, como dice, como decía Juan José, está haciendo conciencia hay menos cantidad y se está cumpliendo que el acuerdo a carnet hay la vida para hacer sus compras. O sea, se está ordenando. Y debemos ordenarnos, es una medida muy fuerte, como lo dijo la presidenta Yanine Añez, pero las medidas que hemos ido tomando desde el principio de año, cuando no tenemos el tema del dengue, el tema de la influenza que nos atacó bastante, en el tema del dengue hemos tenido más de 35 mil afectados en su momento. También eso, hemos tenido una afectación al sistema hospitalario y ahora el coronavirus, pero en su momento se determinó por instrucciones de la Presidenta garantizar el 10% de los recursos del presupuesto general del Estado para la salud, que es lo que nos está permitiendo en este momento tener los recursos y poder eh, yo diría resolver los problemas que se nos vienen presentando con el coronavirus. Somos uno de los países con menor cantidad de confirmados, son 39 hasta este momento esperemos que con esta medida pueda frenarse aunque las tendencias que han habido en otros países desde la subida, países desarrollados, tienen los problemas. pero eso el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, hasta el 15 de abril, y me alegra escucharte de que con todo lo que han estado viendo, hay menos circulación, porque creo que eso beneficia al pueblo boliviano. No, sin duda, ministro. Bueno, las llamadas telefónicas y consultas no se han dejado esperar una vez que usted está en contacto con Panamericana y estamos entrevistando al Ministro de Economía eh, llama gente y dice, no todas las agencias del Banco Unión están abiertas vive una persona por ejemplo en Huachilla ¿qué puedo hacer para cobrar tanto mi renta a dignidad como mi renta mensual? ¿es posible eh, llamar a algún teléfono pedir que le paguen a domicilio que también esta persona sea beneficiada con el pago a domicilio? ¿qué hace la gente donde las sucursales del Banco Unión están cerradas, Ministro? Lo que estamos haciendo es el Banco Unión ha estado el, si hubiera internet o alguna cosa, están ahí las agencias que están disponibles pero vamos a hacer que de inmediato el Banco Unión saque comunicados para determinar cuáles son las agencias que están abiertas para que puedan acudir ahí a esas agencias para cobrar todo lo que son sus servicios sobre todo sueldos, rentas y todo lo que se refiere a servicios bancarios. Por lo tanto, este, voy a poner de inmediato en contacto con el Banco Unión para que por medio de prensa escrita puedan dar un comunicado de cuáles son las agencias que están funcionando y los beneficiarios, los que tienen que cobrar, puedan dirigirse directamente. Ahora llama a un adulto mayor y dice hemos escuchado que uno de nuestros familiares puede hacer la cobro, el cobro de la renta de dignidad, ministro. Pero dice, eh, ¿qué ocurre? Pueden haber en algunos casos eh, algunos que cobren sin que tengan la autorización de, de, del benefactor. Eh, ¿Qué requisitos se están exigiendo cuando el familiar va a cobrar la renta de dignidad? Porque en un poder hoy no van a poder tramitarlo, ¿no? No. Eh, ahí, Juan José, lo que se requiere es una carta que puede ser manuscrita donde esté también la huella, lo cual se considera declaración jurada, con el carnet de identidad del beneficiario y también el carnet original del que va a cobrar. Una vez identificados los dos, el banco paga, porque hay la delegación, que es la carta del beneficiario que definitivamente no se puede morar, no puede venir a cobrar cobrar un sobrino, no se va a pagar si no se tienen esos requisitos y al ser declaración jurada lógicamente también el que cobra si viene y se demuestra posteriormente en una evaluación que se va a hacer de que con alguna denuncia lógicamente es una esa es una figura penal entonces estamos confiando primero en que el beneficiario tiene un familiar en el que confía y ese familiar supone que tiene que cuidar de esa persona mayor. Por lo tanto, hemos ido a un cobro excepcional que se da para facilitar y que las personas mayores no salgan y puedan verse afectadas por algún, alguno de los virus, que, como en este caso el coronavirus, que puede afectarles, porque es la población más vulnerable que hay, las personas mayores. Siguen llegando las consultas, señor ministro. Una persona dice, vivo a más de 20 cuadras del lugar donde se vende gas licuado. Debo llevar mi garrafa. ¿Puedo usar una bicicleta como medio de transporte para poder eh, evitar el peso? Sí, efectivamente. En el día en que se tiene que mover una bicicleta no es ningún problema. Puede hacerlo para movilizarse y contra el tema del abastecimiento de gas. Que también están abasteciendo normalmente, queremos aclarar, todos los servicios básicos en el tema también de combustible, de gas, están funcionando permanentemente, por lo tanto, no hay que desesperarse ni hacer colas porque se están abasteciendo todo lo que es tema de combustible y también de gas. Personas con discapacidad, señor ministro, ¿la policía puede acudir a ayudar en lo que requieran? ¿Hay alguna línea habilitada? ¿Cómo proceden los discapacitados? en el tema de los discapacitados eh, lo que estamos haciendo en este momento seguramente hasta finalizar el día vamos a sacar algún comunicado para ver los casos especiales cómo se los va a atender lo mismo que las emergencias que se pueda presentar por cualquier enfermedad o cosas de esas, los sistemas también de salud están funcionando porque todo el sistema de salud está funcionando normalmente, se están movilizando y están estudios tengo entendido, de 24 horas los médicos han cambiado un poco los turnos, con lo cual está mejorando también el tema de atención de todo lo que se refiere a emergencia. Pero en el caso de los discapacitados, vamos a, a tener una reunión de coordinación en, entre los dos ministerios para que podamos darle solución. Ministro, varias llamadas que coinciden denuncian de que el eh, prestatario, ¿no? eh, gente que ha obtenido un crédito en el banco, que nunca salían, solían llamarlos por teléfono, y ahora, extrañamente, los bancos personalmente están llamando a quienes han eh, viabilizado un crédito en un banco. De... Algunos, efectivamente, hemos visto publicaciones que están procediendo a hacer los cobros desde junio, pero no todos, y dicen que en algunos casos no llaman para que paguen el, el capital, sino los intereses. ¿No hay alguna disposición, ministro, respecto a que la banca tiene que suspender el, el cobro de estas deudas? ¿O puede cobrar el banco el interés y no el capital? La disposición que, que está en el decreto supremo establecía que eran dos cuotas de capital. Tenían que estar al día y podían cobrar el tema de interés. No hay una estructura en sentido de no cobrar el tema de interés. Pero ese caso que usted está tocando, por ejemplo, es un, es un banco eh, privado que ha determinado que sus clientes no se preocupen por el pago de sus créditos y va a eh, va hasta junio. Eso es la relación que hay, Juan José, entre el cliente y el banco. El banco, mediante su oficina de crédito, que es el que atiende a ese cliente, se tendría que poner de acuerdo. Entonces, no hay una disposición, por el momento los intereses sí se tienen que ir pagando, pero las reprogramaciones ya depende de cada uno de los bancos. Por ejemplo, este caso tenemos de banco privado que va a, que ha posteriorizado hasta junio. También en el Banco Unión lo que estamos haciendo es una reprogramación automática de todos los pequeños, también una reprogramación automática, por lo tanto ya ellos no tienen que ir a firmar nada sino que están reprogramadas de acuerdo a la comunicación directa que se tiene. Entonces, este sistema de comunicación es de cada banco porque son millones de clientes que se tienen. Entonces, para uno, dos, tres, cinco casos, no se puede hacer la excepción y es de cada banco con su cliente que tiene que solucionar este problema y subieron una controversia también está haciendo todo el seguimiento y fiscalización la ASIS como corresponde ¿Qué ocurre con las entidades financieras pequeñas, ministro que se dedican a prestar dinero con altos intereses? Eh, lo mismo, el sistema financiero, por ejemplo las coterapias, que son las que generalmente tienen esa relación con, los, con sus clientes hacen de la misma manera la misma relación una relación de cliente con, con el banco por lo tanto, para que se le puedan presentar, la norma que hemos sacado nosotros como decreto para afectar todo el sistema no elimina ninguna de las condiciones que hay en el sistema financiero de flexibilización que tienen ellos en sus políticas por lo tanto, estos, estas cooperativas son parte de la política, el, el cliente que llegó a pedir un crédito y le dijeron esta es la tasa y esto es lo que están pagando es un compromiso que hay en este momento, pero es una relación de esa cooperativa que son los que las que cobran un, tal, posiblemente una tasa más alta con su clientes directamente. Bien, mucha gente pregunta ¿qué va a ocurrir con los impuestos municipales de viviendas, de vehículos? Eh, ¿Habrá que esperar alguna disposición de las alcaldías sobre este tema o, o tendrán que pagar más los impuestos municipales? Eso eh, son, los municipios son autónomos, ellos tendrán que manejar las políticas tributaria que, que tienen bajo su competencia. Es una disposición, no hemos querido emitir una disposición para no alterar el tema básicamente de la autonomía municipal. Entonces, eh, también esperamos, vamos, seguramente vamos a hacer las consultas con los municipios para ver ¿Qué plan tienen también ellos? Porque cada uno está viendo también de acuerdo al flujo de caja, que tiene las posibilidades. Entonces, cada municipio, porque son municipios entre grandes, medianos, pequeños, cada uno tendrá que ver qué política utiliza, porque en este caso el gobierno está limitado con el tema de la autonomía. Bien, y ministro, queríamos dejar la pregunta para el final, pero no, son muchas las preguntas sobre este tema, de la canasta familiar gratuita, que se ha anunciado que será un millón mil personas, hogares que serán beneficiadas, los más necesitados. ¿Cómo se establece quiénes son, quiénes recibirán esta canasta familiar gratuita y desde cuándo, ministro? Ya, eh, Juan José, si usted se fija, toda la política económica que hemos aplicado es de universalización. Primero, en tema familia va a un millón quinientos mil alumnos del ciclo primario y ciclo inicial. Ahí entra todo tipo de familia, eh, formal, informal, paga o no paga impuestos, no interesa. Si, el concepto si tiene el hijo en el, en el colegio fiscal o de convenio recibe quinientos. Si tiene tres recibe quinientos En el tema de impuestos también a las empresas pequeñas, medianas, se ha abierto la posibilidad del IUE, eh, que es el impuesto a las utilidades, que es el más alto, pasarlo a mayo. Y también eh, tenemos un sector que fue muy golpeado, que es el, el sector de contribuyentes de, de profesionales independientes, donde no podían descargar sus facturas por ejemplo, de lo que es alimentación, educación y salud. Entonces se está habilitando, con lo cual se amplía el universo. Y en tarifas eléctricas estamos pagando el 50, el aproximadamente 120 bolivianos las facturas por los meses de abril, mayo y junio. Y en agua potable estamos pagando como gobierno el 50% de estas facturas. Con lo cual se universaliza también a aquellas personas que tienen trabajo, que no tienen trabajo, que es formal y informal, es un beneficio yo diría casi universal, estamos llegando a 9 millones de personas. La canasta familiar va a llegar, y vamos a tratar de tener como grupo objetivo, aquellas familias que no tienen ningún beneficio por parte del Estado, ya sea bono, ya sea ya sea sueldo, salario, o sean asalariados del sector privado. Entonces hemos calculado que todo está alrededor de 1.600.000 personas, y por ejemplo... En caso de que tenga esa familia que tiene, que es cuenta propia si y tiene a su hijo en lo que es el, el colegio, en eh, ciclo primario, recibe los 500 y también, si no tiene el ingreso, tendrá también la canasta familiar. Lo que vamos a tratar es de llegar a la mayor cantidad de la población boliviana para mitigar y sobre todo apoyar al este esfuerzo que está haciendo la familia boliviana de lucha contra el coronavirus, que a nivel mundial está creando un problema serio a las economías que se suponían poderosas y servicios de salud que se suponían sólidos, que en este momento están casi colapsados. ¿Desde cuándo sería la entrega de esta canasta familiar, ministro? Y si se puede conocer, ¿qué contendría? Que lo que estamos haciendo, hay una lista primaria y hay que sacar toda la reglamentación, seguramente hasta la próxima semana vamos a tener toda la reglamentación y el tema de la producción, porque son productos otros, que se puedan utilizar en alimentación de las familias y no existan problemas, y estamos también en la reglamentación, tema de distribución, nosotros esperamos que eso lo tendremos terminado y a partir de mediados de abril ya podríamos estar entregando las primeras, si es que eh, terminamos con toda la logística que hay que tener bien, los oyentes preguntan señor ministro, ¿qué ocurre con el pago de los alquileres tanto de viviendas como de locales y oficinas? en algunos países eh, se ha suspendido durante dos meses prorrogables este pago de alquileres ya lo que, lo que estamos viendo eh, en este momento eh, por ejemplo no hemos tocado todavía ese tema y volviendo al tema del Banco Unión, hay una línea gratuita en el 800-10-28-72, es la línea gratuita para cualquier consulta del Banco Unión en el tema que hablábamos de los créditos. Y los servicios sí, sí, sí. también que tiene que pagar pero tendría que esperar la gente que paga alquileres de vivienda o de locales de oficinas, esperar alguna decisión al respecto o no es posible Sí, este ese es un tema que no lo tratamos directamente porque es una rela relación entre privados pero estamos haciendo, conforme vamos tomando las medidas acuérdense que fue un decreto anterior que sacamos hace unos 10 días ahora complementamos con esto antes habíamos dicho que era un mes de del tema de la electricidad, de la luz ahora son tres meses y se incorpora el agua potable y vamos a analizar porque la presidenta la instrucción que nos ha dado es que estas medidas económicas se vayan solucionando para aliviar el impacto que tiene el coronavirus y todo lo que está sucediendo en la actividad económica entonces seguramente lo vamos a tratar y vamos a ver una medida posteriormente dependiendo de la información que se vaya a recabar. Bien, otro tema que en este momento consultan ¿Qué ocurre con el pago de las pensiones en los colegios particulares y en las universidades privadas? Eh, si bien algunas están eh, eh, brindando horas lectivas a través del internet online, eh, dicen si también se puede realizar alguna gestión para que que de momento no se pague pensiones en colegios privados y en universidades, ministro. ¿Hay alguna decisión sobre este caso? Eh, lo que voy a hacer, José, todo este tipo de, de observaciones que se van dando, nosotros con todo el esfuerzo que está haciendo y el trabajo que hace la presidenta y todo el gobierno, lógicamente es un caso excepcional el que tenemos, y nos ayuda mucho este tipo de entrevistas para que nos vayan pasando los datos. Y inmediatamente le voy a pasar la consulta también al Ministerio de Educación, porque ahí es donde se trabaja el tema de las pensiones en los colegios particulares y también el tema de las universidades. Y seguramente va a ser un tema, que es, eh, eh, primera vez que lo estoy escuchando, pero es un tema que hay que solucionar y así los problemas que se nos están presentando en los distintos sectores, irlos solucionando como los hemos ido solucionando hasta el momento. No quiero decirte que es lo mejor lo que ha sucedido, pero dentro de las posibilidades y de la rapidez con que se ha estado los por instrucciones de la presidenta, creo que por el momento son las medidas que tenemos, pero tampoco nos a que sigamos a, a, analizando y buscar la solución en todos los sectores. Y niveles de la economía nacional. Bien, el ministro piden que se aclare, por favor, sobre las multas. ¿A quién corresponde mil bolivianos y a quién dos mil bolivianos? Y si ambos casos eh, corresponden también a las ocho horas de arresto si infringen esta cuarentena. En este caso son los mil bolivianos a las personas que están circulando a pie o fuera de lo que es su autorización de acuerdo a su carnet. Y 2.000 bolivianos es para el vehículo que ha estado transitando. O el que está en vehículo es 2.000 bolivianos por vehículo. Pero en el tema peatonal son 1.000 bolivianos. Y en caso de eh, tener eh, un ser incidente, lógicamente también en la restricción también puede estar en la red de las ocho horas. Bien, me preguntan sobre los vehículos. La disposición determina se procede al arresto de ocho horas el pago de dos mil eh, bolivianos de multa y el vehículo quedará retenido hasta el próximo 15 de abril ¿sería una aposta policial, ministro? luego para poder sacar el vehículo tendrá que pagar el, el alquiler de haber usado esa aposta no eh, eh, eso todavía eh, estamos, estamos viendo el que sufre anticipado sufre doble, dice que la gente no salga en este momento ya es una ventaja y una vez que se presente, ya se verá la normativa que se tiene en este momento cuando se lleva un vehículo, es el que tiene tránsito y tiene la policía. Entonces se aplicará lo que en el reglamento está establecido. Bien, llama una pareja de ancianos, ministro, y dice, no tenemos familiares. ¿Podría ayudarnos un extraño ir a hacernos las compras portando nuestro carnet de identidad? No, esa, esas personas pueden salir no tienen ninguna limitación para salir en el día que le toque ir a su eh, que le toque su carnet. Si a la señora claro, le que el impedimento ministro es que son personas que tienen enfermedades, no no pueden movilizarse. Entonces quieren pedir la ayuda a un vecino, a un amigo. En esos casos, ¿cómo se procede? No, en esos en esos casos que son casos especiales, seguramente. Eh, vamos a tener que tomar alguna medida. Si son dos personas de 65 años que no pueden salir, porque hay personas que me le digo, no hay la limitante de, de que de 18 a 65 solo pueden salir de 65 en adelante no. Todos pueden salir los que pueden salir. Ahora, si hay este tipo de problemas, ya se verán los casos especiales que vamos a determinar algún número para que sean atendidos. Bien, pregunta de un oyente. Dice, ¿qué ocurre con el pago del seguro social a corto plazo? Si no pagamos, dentro de decir los plazos establecidos, nos cortan el, el, la atención médica para nuestros trabajadores. Pero en este caso de emergencia y donde hay una serie de consideraciones para que la gente, ya sean particulares o empresas, puedan sopesar la situación del coronavirus y la emergencia... Eh, ¿Hay alguna definición? ¿No pagan la Seguridad Social a corto plazo? Eh, ¿Habrá alguna disposición al respecto? Sí, va a haber una disposición al respecto, ya se está analizando, está el Ministerio de Salud también con el Ministerio correspondiente para ver el tema y buscar una solución también. Lo que sí, lo, lo que no se puede en este momento, y, y lo digo eh, judicialmente, digamos, es que no se van a cortar ningún servicio de salud bajo ningún punto de vista. Entonces, esto, el Ministerio de Salud ya lo está analizando y seguramente va a tener una posición en el corto plazo. Claro, eso es muy importante, ¿no? Que no se va a cortar ningún servicio de salud. Así la empresa no pague el seguro social a corto plazo, porque suele ocurrir, ¿no? Una empresa no paga y le quitan el servicio de atención de salud dependiendo de la caja, ¿no?, en la que estén asegurados sus trabajadores. Buen punto, ministro. No se va a cortar ningún servicio de salud. Así no existe el pago, pero habrá una disposición que saldrá a propósito de este tema. El oyente dice, el ministro brinda una línea gratuita del Banco Unión 810-2872. ¿En esta línea puedo pedir que me paguen a domicilio mi renta dignidad y dignidad y mi renta mensual? No, eh, esos son para consultas del banco y dónde están las agencias, cómo están las agencias. La otra parte la maneja la gestora, que es donde hay que determinar los sistemas de pago especiales que están, que están especificados directamente. ¿bien? Cuando se trata de personas mayores. Otra aclaración para la población: muy clara ha sido nuestra presidenta, y a mí me que ha dicho. Ningún servicio básico puede cortarse en esta etapa de emergencia sanitaria nacional. Por lo tanto, se van a seguir manteniendo los servicios. Ya conforme se vayan presentando observaciones o, alguna, o algún reclamo, se van a ir solucionando. Hay que pedirle confianza a la población porque estamos en una situación que no se había presentado jamás en el país ni en el mundo. Por lo tanto... 24 horas está trabajando y la instrucción es muy clara de la presidenta que todos los casos, esto que estamos tomando, y agradecemos a la población, agradecemos a Panamericana, que están llegando todo este tipo de consultas, porque vamos que ir corrigiendo poco a poco todo este problema que realmente ha salido de control a nivel mundial, pero que tenemos las posibilidades de ir solucionando poco a poco. Ministro, cuando usted dice, pues la Presidenta lo dijo, ningún servicio básico puede cortarse. El Internet ya se ha transformado, ¿no? ¿En un servicio básico? Efectivamente, lo que, lo que tenemos en este momento, el Internet, viene a ser un servicio fundamental. Porque, de una u otra manera, es lo que nos está facilitando en este momento, es tener toda esta comunicación y que la economía siga funcionando. El desarrollo tecnológico es lo que tenemos y nos da también una lección de que tenemos que ir desarrollando todo este tema tecnológico y el Internet juega papel fundamental porque con el Internet usted puede solucionar todo tipo de reclamos, hacerlo más operativo y llegar desde el nivel del necesitado hasta la solución. Entonces viene a ser también un servicio fundamental en todo el funcionamiento y sobre todo de apoyo a esta crisis. Bien, una pregunta de un oyente muy preocupado, ministro. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Va a poder quedar, eh, ¿Va? está fortalecida, va a poder superar esta situación de emergencia? Dice el oyente, ¿nuestra economía está blindada, para usar un término que fue reiteradamente utilizado en el pasado? A ver, sabemos que hubo 14 años de un despintarro, y no se tuvo ninguna consideración o generación de un respaldo para los momentos de crisis. Es más, el déficit que estaba programado para el año pasado estaba en 9.5 hasta 9.7, y en dos meses el gobierno de la presidenta de los niños la bajó a 7.2%, cortando la corrupción que había del gobierno anterior. Los ahorros de esa corrupción ...son los que nos están dando la posibilidad de atender todo este tipo de emergencias... ...por ejemplo, le doy solo un dato... ...en tres meses de gobierno se ahorraron 220 millones de dólares en la compra de combustible... ...no sabíamos y no sabemos por qué se compraba tanto combustible en el anterior gobierno... ...este gobierno tiene un ahorro de 220 millones en tres meses... ...por lo tanto, esa racionalización que ha habido y también en proyecto en la postergación de proyectos que tenían adjudicación directa, que eran con recursos del Tesoro General de la Nación, y que nos los vendieron como que eran con recursos... el ahorro de esa corrupción que había en el anterior gobierno sí, los está permitiendo ahora viajes, de, de, de, de, de San, San Jorge Calacio, la emergencia del coronavirus se está, está demandando la otra es que están garantizados los recursos, vamos a pagar los sueldos y salarios a partir del, del lunes, se están trabajando en, en lo que son los proyectos de inversión directamente no es que esos proyectos políticos y los gastos superfluos, los avioncitos los helicópteros los viajes de, de San Jorge al Palacio, en helicóptero, se han terminado y eso es lo que nos está permitiendo salir de este problema en esta primera fase. Y se están también, de una u otra manera, una vez que estemos normalizando el tema de la economía, lógicamente se tendrán que incentivar nuevamente las inversiones y somos un país en el cual la estabilidad económica está garantizada. Y también, seguramente, ya se están dando en organismos internacionales, en gobiernos amigos, recursos para el tema que va a ser la recuperación económica. Europa ha puesto 720 mil millones para la recuperación de lo que es eh, Europa. Estados Unidos, por ejemplo, está también poniendo un monto muy grande. Inclusive en este momento, Estados Unidos... <coughs> Está determinando posiblemente en dos o tres meses de volver a terminar el presidente de volver a la actividad económica independiente del coronavirus. Claro, un país como Estados Unidos tendrá que evaluar los impactos, pero creemos nosotros que se va a ir normalizando la economía y una vez que se vaya normalizando, también el tema de estabilidad y de cumplimiento de compromisos por parte del gobierno van a estar garantizados. ¿Cuándo se iría normalizando, ministro? ¿Qué expectativa existe? El presidente Donald Trump de Estados Unidos quiere que el 12 de abril, justo el domingo de resurrección, eh, comience la normalidad en la actividad económica. Muchos dicen eso es algo imposible, pero bueno. Seguramente es un deseo del presidente norteamericano. Cuando usted dice, cuando nuestra economía se vaya normalizando, ¿cuándo sería, ministro, por ejemplo, por qué se amplió hasta el 15 de abril? ¿Bajo qué estudios, bajo qué consideraciones? Porque era inicialmente la cuarentena total hasta el 4 de abril. Ahora es hasta el 15. El problema es que tuvimos algunos casos importados, lo cual podía ir a pasar a lo que era la... La transmisión eh, comunitaria, el contrario comunitario. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Todos los países en las etapas que se han tenido entre el importado y después pasar al tema comunitario, es ahí donde se han disparado los, los valores. Ayer teníamos 39 confirmados y lógicamente de esos 39 confirmados, lo que hemos hecho es uno de los datos más altos. Se ha considerado básicamente para frenar el tema del de contagio del coronavirus y el aumento de los casos confirmados. Porque no había otra. Este momento, En Si no hay, por uno, es una experiencia, por ejemplo, que ha hecho una había hecho una un, eh, un control de todo lo que es el tema de su ingreso y una cuarentena dura y lógicamente no se tiene en los tres últimos días ya ningún Ningún caso nuevo, no se han presentado en Oruro. Entonces demuestra nomás que estas medidas tienen un efecto positivo. Y la experiencia, Juan José, que están viendo en los distintos países. Ahí tiene Italia, ahí tiene España, con sí. cualquier cantidad de muertos, porque retrasaron sus medidas, estas medidas son consideradas duras, y lógicamente el problema ahí es incontrolable, porque ha rebasado toda la posibilidad de atención en los hospitales, que es lo que no queremos se está trabajando y seguir nosotros trabajando en las compras, adquisiciones y fortalecimiento de todos los hospitales por si se presentan los casos de mayor cantidad, también estar preparados el tema que usted habla de Donald Trump, es un país muy fuerte, muy grande y ellos tendrán también sus sistemas de evaluación que si es factible que el 12 empiece la actividad económica seguramente deben tener sus informes a nivel mundial. Lo que estamos haciendo acá es tratar de controlar y seguir siendo uno de los países que menor casos confirmados de coronavirus tiene en el mundo. Por lo tanto, esperamos poder seguir con todas las medidas que estamos tomando. Bien, ministro, eh, es para no creer, ¿no? Acaba llamando a su oyente, nos dice, no he pagado mi servicio de Intel y me acaban de cortar. No tengo ni internet ni teléfono. Ese aspecto, además de Entel, habría que considerar, ¿no? Muchos hacen su pago en el banco por el uso del teléfono celular en distintas operadoras. Eh, ese aspecto también, ministro, es de negociación o hay alguna disposición o habría que esperarse alguna determinación. Pero particularmente en el caso de Entel, usted decía hace un momento ningún servicio básico puede cortarse y el Internet está entre ellos. Ya, eh... Lo voy a tomar en cuenta, voy a hacer las consultas para ver eh, la operatividad que está teniendo el PEL y en el cumplimiento de lo que se ha establecido. Y justamente tendrá que dar un comunicado para ver cuál es la política que está utilizando en este momento. Bien, usted decía, ministro, los sueldos y salarios están garantizados. Bueno, por eso para el sector público, ¿no? ¿Qué ocurre con el sector privado? Hay preocupación de que como consecuencia de que la actividad está prácticamente paralizada... Eh, no no les paguen como solía ser los primeros días del próximo mes... Y, ...y les paguen después de bastante tiempo finalmente no les paguen. ¿Qué puede hacer la gente que trabaja en el sector privado sobre este tema? Bueno, yo creo que eh, en el sector privado eh, han ido tomando también un poco sus previsiones... ...y dependerá de cada sector, dependerá también de eh, sobre todo de cada empresa, el tamaño de la empresa y me imagino que una vez que se vaya pasando que se vea este mes también seguramente iremos viendo y analizando la situación con los distintos sectores y sobre todo evaluar cuáles son los impactos en la economía y en cada uno de los sectores sobre todo de la economía, ya sea construcción, ya sea el tema de servicios para poder ir tomando las medidas si es que se lo amerita Bien, ministro ¿Qué ocurre con eh, los 10 años de cárcel? ¿Quieren por favor ejemplos? ¿Cuándo una persona eh, será pasible a un, una sanción de 10 años de cárcel? ¿Qué tendría que cometer? ¿Qué se considera que esté actuando contra eh, la salud pública? Dicen, porque ¿bastará con que uno lo detenga sus 8 horas eh, más le detienen el vehículo y 10 años de cárcel más? Eh, en, en este caso eh, habría que hacer la consulta con el Ministerio de Salud y con el tema del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia cuáles son las calificaciones que tienen cuando decimos eh, un daño a la salud entonces en ese caso yo creo que el Ministro de Justicia podría determinar más o menos los conceptos en los que se maneja cuando es penal cuando son ocho horas y está establecido claramente mediante los datos que tiene el ministerio Bien, el ministro llama a un oyente y dice, yo como en la calle no tengo ninguna otra forma pues no tengo ni refrigerador no tengo las condiciones como para mantener comida durante una semana y puedo salir un día a la semana por la terminación de mi carnet ¿Qué ocurre con esta gente en situación de calle, ministro? Bueno esos casos especiales, seguramente eh, el gobierno en este momento no está llegando a ese nivel, pero es un mínimo de la población que tiene esa situación. Entonces, se tendrá que ir viendo, nos estamos avanzando, que en estos días cuál les van a ser la solución para este tipo de personas que es el mínimo que hay en este momento en la población boliviana. Claro, los municipios también tendrían mucho que hacer, ¿no? Para ayudar a esta gente que vive en las calles, gente en situación de calle, ministro. No todo cargarle al gobierno. Ministro, eh, llama una persona y dice, yo recibo mi mensualidad a través de eh, las casas de cambios, eh, lo hago a través de Western Union, eh, a veces también me manda mi familiar eh, dinero de, a través de MoneyGram. Eh, ¿Funcionarán eh, estas eh, casas de cambio o estarán cerradas? Eh, eh, yo creo que, como es parte del sistema financiero, tendrían que estar funcionando en las horas determinadas de 8 a 12. Claro, es lo correcto, ¿no? Para poder cobrar la mensualidad. que hay mucha gente que recibe dinero del exterior, ¿no, ministro? ¿Sigue siendo alto el porcentaje de recursos que ingresan por ese concepto a nuestro país? Perdón, ¿no, no copié bien? Sí. Sobre las remesas del exterior, ministro ¿Han subido, han bajado? ¿Cuál es el nivel en este momento porcentual De remesas que llegan a nuestro país A través de esa relación, ¿no? De familiares que envían a sus familiares en Bolivia El problema es que hay un efecto dominó Cuando hay problemas en toda la economía mundial También se dan en España También se dan en Chile También se dan en Argentina Que eran donde venían varias eh, varios montos de remesas entonces, lógicamente, está afectando esta, eh, la, un poco la, la baja en, la, en las remesas, porque muchos bolivianos que tenían trabajo, o que tenían dos trabajos, ahora tienen uno, las remesas son menores. Bueno, eh, vamos a ver al 31 de marzo cuál es el comportamiento de estas remesas, pero lógicamente que va a afectar el flujo de estas remesas. Porque, por ejemplo, la gente que venía de Chile... Mucha gente, si usted se fija, está llegando a Chile, porque por el tipo de cambio que había en ese momento y los problemas sociales que hay en Chile, lógicamente, ahí mucha gente ha preferido ya regresarse al país. Y lo mismo está sucediendo en España, porque hay una reducción en el tema de trabajo. Entonces, algunos que ya tienen un ahorro eh, más o menos de varios años, están tomando la decisión de regresar entonces es un efecto en el cual está eh, en el lo cual está yendo directamente a las familias y sobre todo el tema de las remesas y los migrantes de distintos países que están buscando un equilibrio en sus ingresos y una estabilidad también en sus hogares y eso va relacionado también a su país es un tema muy complejo que está afectando esto el coronavirus todavía no podemos medir el impacto negativo que se, está, que se está dando porque estamos viendo solo la punta del iceberg, todavía el daño que ha ocasionado a las cadenas productivas internacionales provisiones, todavía es muy grande y lógicamente va a afectar toda esta relación financiera entre distintos países Bien ministro, los que reciben diálisis dicen, vamos día por medio eh, pero nuestro gobierno dijo que ya no ¿Tienen validez los permisos que habían otorgado? ¿Tenemos que tramitar un permiso? ¿Cómo hacemos para poder llegar a recibir nuestro... En el día por medio, este es este, esta importante tarea que cumple el hospital obrero, dice, eh, de darnos diálisis, de hacernos diálisis? Estos casos son especiales. Por lo tanto, en el tema de los... Está, son válidos hasta el, día de, hasta el día viernes. Por lo tanto, a partir de mediodía, de esta tarde, hay que renovar. Y todo lo que es personal de salud, y todo lo que son estos casos, lo va a renovar sin ningún problema, porque son casos también excepcionales, porque sabemos el tema de la diálisis, que si es día por medio, no hay cómo cortarlos de ninguna manera. Sería un problema muy complicado. Por lo tanto... Si tiene permiso, a partir de mediodía puede renovarlo para que a partir de con ese permiso pueda seguir su actividad de asistir a su diario ese dato es valioso, ¿no? Hasta el viernes tienen eh, validez los permisos que se han otorgado y pueden tramitar otro dependiendo del caso de urgencia, ¿no? Como este que de este caso de la persona que recibe diálisis. Y ministro, los medios de comunicación, eh, si bien hemos recibido autorizaciones, hoy esas autorizaciones no habría que renovarlas, ¿no? Bastará con pre presentar credencial, por lo menos eso explicaba ayer el ministro de gobierno. Sí, eh, en eso no hay problema, pero sería bueno comunicarse también con la ministra de Comunicación para coordinar. Ella está ella está encargada de coordinar con los medios de comunicación y creo que no es problema. Sábado y domingo también hubo la consulta de que había actividad. Sí, hay men en menor proporción hay actividad, pero eso yo creo que se soluciona directamente tanto con el Ministerio de Comunicación como con el Ministerio de Gobierno y lo que se garantiza es la libertad de prensa porque toda esta información usted que estamos analizando en este momento es fundamental para nosotros y porque yo siempre digo, ustedes en Panamericana tienen los dos minutos de oro cuando van con voz popular vienen algún programa de ese tipo y lo que todo el mundo puede pedir es eh, reclamar lo que está sucediendo entonces Panamericana y los medios de prensa son fundamentales para nosotros en el seguimiento de todo este problema, que lógicamente si no hay esta información fluida como la que tenemos, las soluciones pueden tardar. Es por eso que yo, por ejemplo, respeto mucho el trabajo de la presidenta que está permanentemente, el rato menos pensado que llega lleva un mensaje o una llamada, han dicho esto, están comunicando. Entonces, hay un, una permanente comunicación, por eso hemos podido solucionar varios problemas y somos uno de los países que menores casos de coronavirus tenemos. Entonces, creo que este esfuerzo que estamos haciendo ahora es también los medios los que nos ayudan a ser mejores también. No, sin duda, sin duda, ministro Bueno, eh, usted decía hace un momento Si encuentran el Banco Unión con mucha gente Está aglomerada la gente, por favor eh, No no, no ingresen ustedes más a esa aglomeración Hay oyentes que dicen eh, Ya que llega el fin de mes Mucha gente va a cobrar su renta de dignidad Además de su renta mensual ¿No sería oportuno que el Banco Unión sí, Pueda extender su horario de trabajo, ministro? Como lo hacía siempre Es decir, atención continua hasta las 4 de la tarde Y no al, hasta el mediodía Estamos evaluando en este momento eh, esa situación, lo, pusi lo pusimos como un, un factor eh, a considerar, pero dada la, la, la, yo diría lo complicado que se venía en el tema de conservar vidas como prioridad, entonces estamos en este momento viendo la posibilidad que podamos ver qué solución se le da. O también se autorizaba la ASI de que los medios de pago puedan ampliarse, por ejemplo, la firma electrónica. Entonces, hay muchos casos que se pueden en este momento también ya utilizar otros medios de pago que pueden aliviar el tema de la de atención la en los bancos. Pero se está analizando día a día para ver cómo está la evolución. Y como los pagos duros van a venir aproximadamente de mayor circulación a partir del, del top, estamos evaluando qué decisiones y ya vamos a ver hasta el fin de semana cómo está para tomar las medidas correctivas si es que se está creando un problema mayor. Bien, eh, ministro, a todo esto uno se pregunta, y claro, el coronavirus, esta pandemia en América Latina está provocando una crisis económica donde no hay culpable, ¿no? Aquí nadie es culpable. ¿Cómo se están comportando los organismos financieros internacionales? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Salud y Ovid. ¿Están actuando lo suficientemente generosos y flexibles, ministro, o no? Yo creo que a nivel mundial... Todo el mundo ha hecho conciencia del efecto del coronavirus. Todos los gobiernos, eh, países, empezando de la China, pasando por Japón y Estados Unidos, y los organismos internacionales, están creando fondos de para ir apoyando el tema de la crisis que generó el coronavirus. Yo creo que hay una conciencia mundial sobre los efectos que está ocasionando. Entonces esa conciencia a nivel mundial de los efectos devastadores que ha tenido el coronavirus está haciendo también que en la proporción se vayan generando las condiciones para tener recursos en cada uno de los organismos internacionales tanto el Banco Mundial, por ejemplo el Fondo Monetario tiene 50 mil millones para los distintos países en base a unas ciertas condiciones, el mismo Banco Mundial, bien el BIC eh, y la CAF que están trabajando, por ejemplo, la CAF tiene 2.500 millones para los países miembros. Entonces, eso ya eh, se están comenzando a ver el mecanismo de utilización, porque realmente la caída, por ejemplo, de los precios de materias primas de Latinoamérica es uno de los factores de mayor eh, com complicación que tenemos. Porque hemos salido de una de 10 años de precios altos más 5 años de precios más o menos eh, estables un tema de que, por ejemplo, de 140 dólares el barril de petróleo, ahora lo tenemos en 25. Entonces, eso, lógicamente, de alguna manera hay que cubrirlo y en estos organismos internacionales, países grandes, industrializados, del G20, están generando las condiciones para crear un fondo pero necesita el tema de aplacar este tema de la crisis que está afectando y también generar las condiciones para eh, la reactivación que se tiene que dar posteriormente y esperemos que sea en el corto plazo. Ministro, usted es un brillante economista. Eh, la consecuencia, el impacto económico de esta pandemia del coronavirus, eh, ¿qué va a provocar? ¿Que el crecimiento económico eh, descienda, caiga y la pobreza suba? Efectivamente, eh, a ver, José, a nivel mundial, acuérdense que el 2008, primero fue una crisis financiera, cuando cae un banco como Lehman Brothers. Cae y es financiero porque va en papeles, alguien pierde, pero en ese tiempo ya se habían perdido. Enron perdió 50 mil millones de dólares, Sumitomo en Japón otros 50 mil millones de dólares y Baring en Europa, otros 50 mil millones de dólares. Alguien perdió en papeles, perdió en acciones, eh, hubo gente que perdió, en fin, pero fueron 150 mil millones de dólares. Y después pasó la economía real, ahí ya tema de producción, y pasó un problema social donde España llegó a un 26% de desocupación, y Estados Unidos como nunca llegó a 12%, la del 2008. La de ahora todavía no Hemos evaluado y vemos la luz al final del túnel de cuál va a ser el daño. Porque cuando usted paraliza un país, lógicamente, de acuerdo a su nivel tecnológico, mantiene dos niveles de producción y productividad. Pero es romper con toda la estructura que teníamos hasta antes de diciembre de este año, en el cual todo funcionaba, todo mundo se movía, ahora es un cambio total del sistema porque usted trabaja desde su casa. Y si no tiene el desarrollo tecnológico para llegar a la economía real, pueden generarse también los problemas sociales. Es un problema en el cual están estudiando en este momento organismos internacionales, el G20 todos los grupos, cómo se va a dar la reactivación desde el momento en que se libere otra vez la transitabilidad de la economía. Pero ya... Algo, una lección que tenemos es que la parte tecnológica tiene que jugar un papel fundamental en el futuro de los países, porque fíjese que un virus, yo digo, ha de rodillas a las economías más fuertes y los sistemas de salud más competentes que se suponía habían antes de diciembre de este año. Entonces, todavía no podemos evaluar realmente dónde va a llegar. En Bolivia lo que estamos haciendo es hacer el seguimiento, mantener esta estabilidad y esperamos nosotros que bajo las condiciones en que se vayan dando este tema de solución de crisis y también las perspectivas, lógicamente, lo que buscamos es que a nivel mundial y a nivel nacional se pueda mantener este crecimiento, que no va a ser el de otros años de ninguna manera, ya está afectando, en este momento se calcula se han bajado dos puntos a nivel internacional solamente por el efecto del coronavirus. Entonces, es un tema muy complicado, todo el mundo lo está analizando, pero creo que la economía mundial tiene que tener claro de que esta es una experiencia muy dura y hay que buscar otras formas de generar excedentes y sobre todo mantener crecimiento, producción y productividad. Bien, el diputado, eh, nos llama un diputado del MAS, ministro. Vamos a guardar en reserva su nombre. Nos dice que le consultemos. El ministro señala que la canasta solidaria de alimentos se va a entregar a mediados de abril. El 80% del sector es terciario, es decir, es un sector de vulnerabilidad, porque vive del comercio, vive del transporte, de algún tipo de servicio. Y si se le entregan en abril la canasta solidaria de alimentos, dice el ministro... Eh, ¿qué van a hacer estas familias que no tienen ingresos fijos y que viven de lo que ganan al día? Eh, ¿Cómo van a garantizar ese derecho a la alimentación? Esta gente de bajos recursos. Lo que estamos haciendo es tratar en lo posible de acelerar todo este tipo de entrega. Nos estamos dando ciertos plazos porque no es cuestión, yo no voy a eh, estamos nosotros tratando de que hay que ver los alimentos que se tienen, si están disponibles, ya tenemos la canasta, y eso tiene un proceso. O sea, yo no voy a estar mintiendo como se mentía antes, que había una economía blindada, que nadie se preocupe de nada, sin embargo, cuando llegamos a este día, resulta que no había nada, ni siquiera, un fondo de reserva para estas emergencias, a pesar que tuvimos seis veces más plata. Entonces, lógicamente, ahora van a salir, porque he visto también, que todo el mundo ahora se le ocurre, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cuando en 14 años tampoco se lo hizo. Ni siquiera de reducir el déficit fiscal, con lo cual también es un problema. Lo que estamos haciendo es tratar de ser serios en el manejo de todo lo que son, primero, la universalización de los beneficios. Aquí no estamos beneficiando a un solo grupo económico que estaba alrededor del presidente, el presidente Evo Morales. Que fueron los que hicieron y deshicieron de este país como quisieron. Entonces, lo que hay que hacer es serio en todo el tratamiento. Lógicamente, hay una universalización en este momento, y lo que estamos buscando es ir dando soluciones de acuerdo a los tiempos y la envergadura del impacto que tiene el coronavirus. Nosotros, en este momento, se ha mantenido la cadena productiva, se ha mantenido la estabilidad, y lógicamente, creemos que de estos grupos muy vulnerables son los que te van a ir atendiendo. Ministro, queremos agradecerle por su gentileza. No sabemos si tiene usted algún otro tema que no hemos abordado en la entrevista, aunque le hemos hecho infinidad de preguntas y un poco hemos recogido la inquietud de nuestros oyentes. Pero lo valioso de este contacto, ministro, es que usted nos da una información correcta, segura, confiable... Eh, oportuna, pertinente, ¿no? Sobre el estado de emergencia sanitaria con este endurecimiento a las medidas adoptadas por el gobierno. Y había muchos aspectos que hacía falta explicarlos y creo que usted eh, lo hizo de manera eh, precisa y es por eso le agradecemos. ¿Hay algún aspecto que no hubiésemos abordado, Ministro, en esta cantidad de preguntas que le hemos formulado? Usted hay una que lo insiste a vos, que es ¿Qué hacen los municipios? ¿Qué hacen las gobernaciones para apoyar al gobierno central? Porque resulta que ahora el gobierno central tiene que solucionar los males de todo el mundo, hasta de los pueblos indígenas. ¿ah? Cuando sabemos lo que se hizo con la plata de los pueblos indígenas, más de 3.500 millones de bolivianos, 500 millones de dólares que no se sabe en qué proyectos están y dónde están. Aquí queremos pedirle, a las gobernaciones, a los municipios. Hay algunas gobernaciones como la de Santa Cruz, como la de Tarija y hay algunas otras que sí están haciendo el esfuerzo para colaborar. Pero también hay muchos municipios que están haciendo trabajo político y no están ayudando. Y algunas gobernaciones tampoco están ayudando en la parte médica, porque hacen una oposición. Esto no es de una oposición. El coronavirus no escoge al azulito, no escoge al verde. Todos vamos a sufrir si esto se dispara más, si no tenemos conciencia. Por lo tanto, pedirle a todas las instituciones, sobre todo públicas, municipios, que se haga un trabajo profesional en beneficio de la población y no se estén buscando beneficios políticos, porque hemos visto que en algunos sedes, por ejemplo, en el de Cochabamba, no hay la menor voluntad de atender todas las medidas que da el gobierno. Es más, hay problemas con ellos que están eh, perjudicando las medidas que se toman. Este no es un tema político, este es un tema de vivencia y sobre todo de salud humana y de salvar vidas. Si nos aplazamos en esto, se aplaza todo el pueblo boliviano, las medidas que estamos tomando están por el buen camino. Solo tenemos 39 casos. Fíjense lo que ha pasado en Europa, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos con los números de coronavirus. Entonces, tenemos que hacer conciencia, después vendrá tiempo para hacer política, pero por el momento la preocupación del gobierno y especialmente de la presidenta Yanine Ame es terminar con el coronavirus. Es un esfuerzo muy grande esta emergencia sanitaria nacional. Es muy dura, como dijo ella, pero era lo que necesitábamos para poder salir adelante. No hay manera que no sea con apoyo del pueblo boliviano, las instituciones, y sobre todo la capacidad que se tenga de solucionar los problemas conjuntamente, que podamos salir adelante. Cuando usted hace referencia al CEDES Cochabamba, ministro, es por ello que esta... Eh, disposición de del de, eh, estado de emergencia, establece que si no cumplen, si hay incumplimiento de los sedes, los servicios departamentales de salud, pasarán a depender del Ministerio de Salud. ¿Sería ya el caso de Cochabamba, ministro? Lo que hemos hecho es que todos los sedes transitoriamente dependan del Ministerio de Salud por la emergencia porque hemos visto que se están utilizando en algunos, en algunos criterios políticos, y eso no puede ser en una situación de emergencia sanitaria nacional. Por eso es que transitoriamente toda la política que emita el, el Ministerio de Salud como cabeza de sector la tienen que acatar, y si no, la, si no lo atacan, eso se va a considerar como delito contra la salud pública y es ahí, ese delito contra la salud pública son pasibles a lo que usted consultaba una pena de 10 años de cárcel porque sería el colmo que el CEDES que tiene ambulancias, que tiene hospitales no esté atendiendo a la población cochabambina como se, como se debe y lo peor, no esté coordinando con el gobierno nacional porque el gobierno nacional está apoyando en todo lo que se refiere al tema de salud por lo tanto, este es el tema de fondo. Muy bien. Ministro de Economía, José Luis Parada, le agradecemos infinitamente por habernos brindado todo este tiempo para orientar, explicar, informar correctamente a nuestra audiencia. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días.